Un saludo a las noticias de Javier Mesarrech, soy Víctor Navarro y os presento la falla de Universidad Bella Plaza del Patriarca, que bueno, lleva como lema Invisibles, como veis es una, es una figura central de una persona sin techo. Bueno, trabajamos con la asociación ACTEM, que es una, es una asociación que lucha por los derechos de las personas que tienen menos oportunidades. Y, y bueno, eh, os invito a que vengáis a verla, porque es una falla que evidentemente tiene un contenido muy social, tiene, denuncia, denuncia muy a las claras lo que podemos encontrarnos en cualquier esquina por desgracia hoy en día y bueno, lo que pretendemos es que sea un proyecto solidario, que consigamos la mayor difusión posible y que podamos conseguir eh, también pues, a nivel económico ...una repercusión que pueda ayudar y repercutir en las personas que realmente lo necesitan. Bueno, ¿cuántas escenas podremos ver en esta falla? ¿Y qué es lo que tenemos ya plantado? ¿Y cómo está siendo esta plantada el 18? Bueno, la falla realmente es muy, es muy conceptual. Vais a ver lo que es el remate... ...además muy a las claras dejan deja entrever lo que, de lo que va la falla, de lo, que, de lo que hablamos... ...y luego las tres escenas que vamos a tener son tres escenas... Además, son tres escenas muy, también muy potentes y muy directas. Una es la de la exposición, del INOT, que es la que bueno, eh, denuncia un poco lo que son los artículos de la Constitución, que habla de derecho a una vivienda digna y a, una, y a un trabajo y salario digno para poder vivir. Y es una persona, pues, bueno, es, una, es la, la envidia, el egoísmo que está encima de lo que es una persona eh, sin techo que, que aparece como una roca, como y bueno, después veréis una, un banco, que bueno, es una escena muy sencilla, un banco que va pintado a mitad verde, como veis la falla está a mitad verde y mitad gris, un banco que irá a mitad verde y mitad gris, que lo que nos querrá decir es que de poder estar tomando el sol en un banco a dormir en él, realmente la línea que nos separa es muy delgadita. Y de hecho, hay una línea roja que separa esas dos tonalidades y que explica muy bien lo que, lo que quiere decir. Y la otra escena es un poco peculiar porque va a ser los, los usuarios de Arce la que lo han elaborado, que es el hombre caracol, que bueno, está, lo, van a, lo van a presentar aquí en la plaza patriarca también, desde Arce y bueno, es una, es una figura muy bonita y Bueno, sin duda la peculiaridad también de esta falla es la pintura en tonos grises. Planta, si no, no me... Sí, sí, vamos, es... Nos parecía que ponerle color a la falla tratando un tema tan serio y, y bueno, un tema tan difícil pues no era, no era lo más bonito, ¿no? no era lo más adecuado. Entonces planteamos hablar un tema así de serio con tonos grises y bueno a modo de alegoría poner una bufanda verde todo lo que lo sería la esperanza de, de que bueno, hay posibilidades de que algún día revierta la, la situación de las personas que ahora mismo están pasando mal y que puedan tener mejor suerte. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación y por esta planta de 2018 aquí desde la Plaza Universitat Bella eh, y en la Comisión Falla el Patriarca. Gracias, Víctor. Gracias Victor. a ti, Javier.